Hablando con Jesús, Podcast. Hola mis hermanos de Cristianos en la Gloria, aquí en Hablando con Jesús, Podcast. Siempre dándole la gloria, la honra y el poder a nuestro Señor. Y con un tema maravilloso que pone el Señor cada domingo a través de Cristianos en la Gloria, a radio, por Facebook, por YouTube, todos los domingos a las 7 de la mañana, Hora Bogotá, Colombia, para aquellos que nos escuchan por Cristianos en la Gloria, escuchan a radio, nos escuchan, escuchan las emisiones, eh, siempre dándole la gloria al Señor y no cansándonos de repartir las buenas nuevas a través de la Fundación, a través de este Ministerio Radial Fundación Cristianos en la Gloria, dándole la buena nueva de terreno a los cielos. Perdónenme que sea repetitivo, pero siempre agradeciéndole al Señor por esta buena nueva de terreno a los cielos. Y el Señor ha titulado esta misión, mis hermanos de Cristianos en la Gloria, a veces no es solo brillar, también es ayudar a alguien. Para poder brillar juntos. Te lo repito, a veces no es solo brillar, también es ayudar a alguien para poder brillar juntos. Vemos una sociedad, vemos un pueblo de Dios, vemos un mundo que únicamente quieren brillar cada uno, pero realmente no quieren ayudar a otros para que también brillen, para que sean parte de reino de los cielos, para que sean esos grandes embajadores como tú lo eres, como tu hermano, tu hermana en la fe o la persona que está al lado tuyo hasta este servidor, queremos que otros también, otros también brillen, hoy alguien estará aquí, mañana uh, el Señor nos llevará a otro lugar, no sabemos, pero necesitamos que mucha gente brille y realmente la misericordia, la gracia del Señor se, fea, se vea reflejada en cada uno de vuestros rostros, y es por eso que el Señor esta mañana uh, nos lleva a Isaías capítulo 58 versículo 10 para comenzar esta hermosa palabra, pero un saludo a todas las personas que nos escuchan a través de que estamos en la Gloria Radio. Eh, recuerda que nos puedes escuchar todos los domingos a las 7 de la mañana, ahora Bogotá, Colombia, dándole las buenas nuevas re de reino a los cielos y agradeciéndole al Señor por todo lo que, to lo que hace en nuestras vidas. Y vamos a comenzar rápidamente a esta hermosa emisión que el Señor nos tra ha traído aquí hablando con Jesús podcast dándole esta gloria y esa honra y el poder. Y la palabra dice en Isaías 58, 10. Y si dieres tu pan al hambriento, y saciares el, el alma afligida. En las tinieblas nacerá tu luz. Y tu oscuridad será como el mediodía. Una vez más, se lo repito. Y si dieras tu pan al ambiente. Y saciares al alma afligida. En las tinieblas nacerá tu luz. Y tu oscuridad será como el mediodía. Ese, y tu oscuridad será como el mediodía. Imagínate únicamente el mediodía cuando está resplandeciente, cuando está maravilloso, cuando los pajaritos cantan, si tú has ido al campo o en la misma ciudad, cuando un fin de semana que todo es más calmado, tú puedes ver que el Señor está diciendo y tu luz y tu oscuridad, perdón, será como el mediodía, como ese resplandor y si dieras pan al, ambiente, al hambriento y saciares al alma tu aflicción al alma afligida, tú realmente estás brillando tú únicamente o estás ayudando a que esa alma que, que necesita esa palabra de Dios, que realmente necesita ser edificada, edificado, que realmente tu testimonio, como lo hemos hablado, tu forma de ser, tu forma de amar, tu forma de comportarte, está ganando vida, está dejando, ese, ese como siempre lo digo, si dejamos pensando a alguien, es porque estamos haciendo la tarea y, y es porque realmente el Señor nos ha enviado con un gran propósito Muchas veces no lo, no lo entendemos Pero el Señor quiere que cada día Realmente de esa gracia que nos da De esa gracia vamos a dar en el nombre poderoso de Jesucristo Como lo hemos hablado Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios maravilloso Y es lo que Él se merece Que siempre le demos la gloria y la honra y, la y el poder Nunca te acredites de lo que Él te da Nunca creas que tú eres el único que va a brillar. Hoy estaré aquí, mañana estaré en otro lugar y mañana alguien estará aquí, dando la buena nueva terreno a los cielos. Dios es un Dios que quiere hacer cosas maravillosas y por eso lo dice en Isaías 58, yes, y si dieras tu pan al hambriento, no. no únicamente ese alimento de, de ese arroz, de esa papita. De esa yuca, como lo decimos aquí en Colombia. Es alimento físico. Sino es alimento de la palabra de Dios. Pero de una manera sabia. Porque la sabiduría viene del Señor. Y si le pides más sabiduría, el Señor te la va a dar. En el nombre poderoso de su nombre. Y saciar es al alma afligida. Si la saciar es con esa voz de aliento. Como a ti lo, a ti lo, lo, hicieron, uh, te lo hicieron hace tiempo. Como lo hicieron a mí. Hace mucho tiempo... Sentía que no tenía un norte. Me estaba hundiendo. Es por eso que el Señor, mis hermanos cristianos en la gloria, querido oyente, quiere hacer cambios en nuestras vidas. Y es por eso que el Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, nos está, nos está diciendo, a veces no es solo brillar, a veces no es solo que Tú quieras sentirte el mejor. Ahí vemos hoy en día, no, no digo que todos, muchos predicadores, muchos evangelistas, o como se quieran llamar, que quieren brillar. Pero no pero no quieren ayudar a alguien para que brillen también con ellos mis hermanos de cristianos en la gloria desafortunadamente vemos que hoy el ser humano mira a un pastor mira a un hombre mas no mira a la presencia del señor y es lo que debemos acudir todos los días de nuestras vidas pedirle al señor de no creernos firmes de que si nos estamos apartando de sus caminos que no dejemos de brillar y así mismo como no vamos a dejar de brillar vamos a poder ayudar a otros a que brillen a que realmente conozcan la palabra de Dios, a que realmente digan, ese es un, realmente un cristiano que ayuda, no que critica y juzga, no que pone ese dedo ahí en esa llaga. Es lo que quiere decir el Señor en esta palabra. Mis hermanos cristianos en la gloria, porque también nos, el Señor nos lleva a la segunda, eh, a segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7, que nos dice, cada uno, cada uno, dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Una vez más, te lo voy a repetir. Cada uno, dé como propuso en corazón. Cuando tú brillas y ayudas a alguien que, quiera, que quieres que, que esa persona brille, tú lo das con tristeza, tú dirás, claro que no. O si tú eres un jefe o tú eres una persona que quiere ayudar a una persona, tú lo haces con amor, claro que sí, ¿Cierto? Entonces eso es lo que quiere el Señor Que cada uno dé como propuso su corazón No con tristeza, ni por necesidad, ni por necesidad, ni por lástima Sino hazlo porque el Señor te lo puso en tu corazón Te lo puso en tu vida En el nombre poderoso es su nombre Y es lo que quiere el Señor Y nos está diciendo en la segunda carta a los Corintios 9.7 Que porque Dios ama al dador alegre Aquí no te estoy pidiendo plata Aquí te estoy diciendo que el Señor Quiere que haya un corazón humilde Hay un corazón que realmente quiera aportar a esa persona A que brille, a que sea diferente A que gane su familia para Cristo Porque si ganamos esa personita Y esa personita puede ganar a su familia A su esposo, a su esposo, a su vecino A, no sé, a las personas que están alrededor de ella Estamos brillando como esos grandes embajadores de reino en los cielos. Y es lo que quiere el Señor, mis hermanos de Cristianos, en la gloria, que brillemos grandemente en el nombre poderoso de Jesucristo. Por eso, siempre démosle la gloria, la honra y el poder a nuestro Señor. Galatas, mira que en el libro de eh, en el Galatas nos dice: Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Mira, lo estoy diciendo claramente la palabra. Así, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. El Señor está diciendo, bueno, haz, haz bien a todos. Te voy a poner lugares que tú vas a decir, uy, estoy viendo cosas tremendas. Pero tú vas a brillar para que esta gente comience a brillar también. Pero la misma, la, la misma palabra está diciendo, y mayormente a los de la familia de la fe. Hay una prioridad ahí. Pero desafortunadamente, o podemos un pueblo de Dios... Que ellos mismos están dando duro, no están dejando que ellos mismos brillen para que los demás brillen, ellos están siendo piedra en el zapato para que otros brillen y es por eso que el Señor te está diciendo a veces no es solo brillar, no eres solamente tú, hay muchos más que necesitan brillar, hay una fila como me lo dijeron a mí hace mucho tiempo y te lo voy a compartir, no me da vergüenza compartirlo yo llegaba en mi primer uno de mis primeros o segundos trabajos eh, yo llegaba cinco minutos diez minutos y ese jefe, y ese jefe me dijo Carlos te voy a hacer eh, un memorando te voy a voy a poner algo eh, aquí porque tú estás llegando tarde estaba viviendo en otra nación y yo le dije es que mi eh, es que mi país entonces él me dijo pues mira si quieres llegar tarde, vete a tu país, porque aquí realmente hay una fila esperando por tu puesto. Que hay gente que quiere brillar, que quiere buscar, que realmente que, que quiere trabajar, quiere ganarse lo que tú estás ganando. Y eso es lo que el Señor quiere. Que así, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Así que como ese cristiano que tú eres, ese hijo de Dios que tú eres, Da ese buen testimonio, llega puntual, no llega tarde. Da ese realmente ese gran testimonio. únicamente ser testimonio es soy cristiano voy a un templo todos los domingos o los sábados o el día que tú vayas y ya. No es la puntualidad, la forma en cómo te vistes, la forma en cómo te comportas, la forma en cómo actúas, la forma en cómo hablas. Eso es brillar para que los demás brillen también, para que digan. ¿Qué ha hecho esta persona tan diferente? Hay algo diferente en esta persona para que esta persona esté brillando y, y también está ayudando a otros para que brillen. Y es el Padre lo que está haciendo a través de cada uno de nosotros para que esas personas brillen y vean. Hay un ejemplo de ejemplos, el ejemplo de ejemplos es Jesucristo. A través de Él hemos aprendido, a través de su palabra hemos aprendido que cada día estamos conociendo la verdad y esa verdad nos está haciendo libres. Esa libertad cada día, mis hermanos de Cristianos en la Gloria Querido oyente, aquí también que nos escuchan en Cristianos en la Gloria Radio Nos está haciendo libres cada día en el nombre poderoso de Jesucristo Y es por eso que el Señor cada día, cada día Quiere que también tú ayudes a otros a brillar A que conozcan su palabra A que entiendan que Juan, el Evangelio de Juan 8.32 dice conocer la verdad y la, y la verdad os hará libres ¿Qué verdad tú le vas a decir? de que Dios ha cambiado mi vida, de que Dios está transformando, que eh, yo siempre digo, de un 100%, cuando, ya cuando partamos con el Señor, eh, nos faltarán 95%, porque únicamente comple complementaremos 5%. Y es lo que quiere el Señor, que brillemos y que ayudamos a brillar a los demás con nuestro, nuestro testimonio, mis hermanos, que están en la gloria, con nuestros familiares. ¿Habrán cosas que no nos gustan? Claro que sí. Habrá cosas que realmente nosotros no, digamos... Esto no deberías. Claro que no. Es como, por ejemplo, aquí en Bogotá, Colombia. Te hablo en Bogotá porque es la ciudad donde estoy viviendo. Tenemos un problema grande. La gente eh, se pone el tema los colados. Y es un tema que viene muy pronto a que el señor ha puesto eh, y se va a llamar también los colados. Y es, pero es los colados significa gente que no paga el medio de transporte. Se sube por detrás de los buses o por las estaciones y no paga, no paga. Entonces yo, yo me pregunto, ¿esa gente quiere brillar? Tú me dirás, no. ¿Tú crees que ellos creen que le están robando un hombre? Pero le están robando eso a Dios. Y al brillar necesitas mostrar... No cantidad, sino calidad. Mis hermanos de Cristianos, de Cristianos en la gloria, aquí hablando con Jesús podcast es que realmente nos llenemos de esa presencia. No es que real, eh, no es que me vean a mí, sino escuchen la palabra de Dios. Yo soy uno más que da la buena nueva de rey en los cielos. Uno más que el Señor ha utilizado para que tú escuches su palabra. Por su misericordia, por su gracia. ¿Que lo merezco? No. Pero al Señor se le ha placido que te dé las buenas nuevas reino a los cielos. Porque el Señor como me ha procesado en ese desierto me ha procesado eh, en esos niveles de gloria en gloria. Cada día a uno le da la autoridad de hablar y decir que, que se puede hacer y que no. Que lo bueno y que lo malo. ¿Qué debo de escuchar? ¿Qué no debo de escuchar? ¿Qué debo de ver? ¿Qué no debo de ver? Precisamente estaba hablando con mi esposa precisamente ayer y yo le mostré unas imágenes que eran impactantes, unas imágenes que eh, son, son duras, pero eh, espera que las estoy mirando aquí, mis hermanos, que se nos en la gloria. Aquellos que nos esc están escuchando, Estoy buscando unas imágenes que me parecieron impactantes y, y quiero leerte algo. La dictadura perfecta tendrá la, la apariencia de democracia. Una prisión sin muros en la, que, la en que los prisioneros nunca soñarán con huir. Un sistema de esclavitud donde, gracias al consumo y la diversión, los esclavos... Los esclavos amarán su esclavitud. Y esa imagen aparece la gente pegados a un celular. La, y yo veo, y yo decía a mi esposa, yo veo a la gente en el medio de transporte pegados a un celular. Y yo digo, si brillaran, estuvieran instruyéndose, estuvieran aprendiendo lo de Dios, yo diría, ¡Gloria a Dios! Pero se ve gente mirando pornografía. Gente mirando bobadas, y como me le decía esta semana una, una señora de 81 años, yo no estoy en tecnología porque eso es perder tiempo. Yo me quiero edificar en Cristo Jesús, y mi respuesta fue: Amén. Impresionante, impresionante, como la gente quiere brillar, pero yo no sé qué clase de, de brillar. De una manera del mundo que únicamente quieren esos 15 minutos de fama y después se acabó todo. Todo lo que tú ves en el mundo es temporal, pero el Señor quiere que tú vayas a una vida eterna. A una vida que realmente estés comprometido con quién, Con Cristo Jesús, tu Salvador, nuestro Señor, que pagó un precio en ese madero. Que nunca lo vamos a entender, pero gracias a Él, Hemos sido salvos. Y por eso nos dice el Señor en un hermoso proverbio. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder de hacerlo. Cada vez que hacemos ese bien, cada vez que hacemos eso que los pone el corazón de ayudar, de dar unas buenas nuevas, de decir... Bueno, no te preocupes, porque ya viví eso. Y si el Señor te puso esa persona es porque tú le vas a poder dar una palabra. Porque es el Espíritu Santo hablando a través de tus labios. Y esta semana, no únicamente esta semana, en los últimos cuatro o cinco meses el Señor me ha puesto muchas personas. Y me ha puesto a darles palabra. Y Señor, yo le dije, Señor, por eso me puso esta palabra. Yo únicamente no quiero brillar. Tú sabes cuál es mi anhelo, Señor. De ganar muchas almas para el reino de los cielos. De poder dar las buenas nuevas del reino de los cielos. De poder que estas personas te conozcan. Y el día que tú me apartes de esas personas y me lleves a otro lugar, entenderán. Que había algo ahí diferente. Que se les fue dado las buenas nuevas de reino en los cielos. Que se fue plantado esa semilla. Y que tú comenzarías ese proceso como tú lo hiciste conmigo hace muchos años. Y eso, y eso es una es algo de una parte de mi, de mi oración. Yo no busco fama. Es lo que no busco. Yo vengo a dar las, nuevas, las buenas nuevas de ese arrepentimiento del pecado, como, como lo decía Juan. Luis. Como lo, él lo hizo por ese desierto, yo, te, yo estoy yendo por esta ciudad o por los diferentes lugares donde el Señor me lleva, me lleva, perdón, y dar las buenas nuevas del de terreno y, y poder hablar. Cuando voy en un medio de transporte, o estoy en un lugar. Yo comienzo a hablar y si me dan la oportunidad de darle las buenas nuevas ahí estoy eh, tú le puedes preguntar a mi esposa me dice ese siempre que se sube a un lugar a, a un taxi a un uber o, o un medio de transporte tiene que hablar con alguien yo digo no ese es el señor me pone a hablar y dar esa nueva nueva de en los cielos y es por eso que cada día debemos de, no únicamente brillar nosotros, sino que esas personas brillen, para que esas personas también brillen y hagan brillar a otros. Ese es el gran propósito. Como Él dejó que su Hijo brillara por nosotros, y su Hijo pagó un precio por cada uno de nosotros para que nosotros brillemos. Y para que esas personas realmente sean esas personas afligidas, como lo dicen en Isaías 58, 10, y si dieres tu pan al hambriento Realmente le estás dando Esa, esa palabra de Dios y también ese alimento Y es Su alma afligida Y le estás diciendo Yo sé Son momentos duros Son momentos de aflicción Pero son momentos que como dice Como dice esta, este hermoso versículo en las tinieblas nacerá tu luz Y tu oscuridad será como el mediodía Resplandeceremos Brillaremos En decir que somos Hijos de ese Dios vivo y de poder Hijos de ese Dios Que realmente Quiere que nosotros entendamos Que Él quiere hacer una transformación En tu vida En la de vuestros familiares En la de vuestros hijos en este servidor. Nos falta, claro que sí, nos falta demasiado. Pero es algo que cada día nos vamos a comprometer. Cada día queremos brillar. Y siempre algo que yo le pido al Señor es, no me dejes en vergüenza, Señor, donde tú me lleves. Siempre ayúdame a hacer tu voluntad, Padre. Esa voluntad tuya, amado Señor. Ayúdame a hacer esa voluntad tuya para que en el mañana eh, tú puedas decir, siervo, sierva, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Te has ganado la corona de la vida. Y uno diga, sí, Señor, gloria a Dios, Señor, gloria a Dios, en el nombre de Jesús. Es lo que quiere el Señor en cada una de nuestras vidas. Y es lo que quiere el Señor, porque también... El Señor nos lleva a Éxodo capítulo 23 versículo 5 que nos dice si vienes, si vienes al asno del que te aborrece caído debajo de tu carga ¿Le dejarías sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo Muchas veces tenemos cargas, muchas veces vemos a las personas cargadas Muchas veces tenemos, yo sé que únicamente una oración no puede ayudar todo Pero la oración ah, va a ser mucho no me, no me malinterprete lo que te estoy diciendo. Podemos orar, orar por esa persona, pero si, esa, si el Señor te está bendiciendo, ¿por qué tú no, por esas bendiciones, no bendices a otro? Porque si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y es cuando tú le enseñas a alguien que únicamente, tú únicamente no estás uh, brillando, sino, sino que también que el Señor te enseñó te enseñó a que tú le, le, le enseñes a otros a que brillen también diciendo fui bendecido y tú les transmites el mensaje diciéndole eh, como yo fui bendecido quiero que aprendas que el Señor de señores, el Rey de Reyes el que dio a su Hijo por nosotros me enseñó que cuando soy bendecido necesito ayudar y necesito orar por ti es lo que está diciendo el Señor en esta Hablando con Jesús Podcast Mis hermanos que estamos en la gloria De aquí de Cristianos en la gloria de radio También que nos están viendo por Facebook Y Youtube Un saludo grande, poderoso Para aquellas personas que nos escuchan en México También en Francia También en Grecia En España En Argentina también Para la gloria y la honra del Señor Un saludo grande, poderoso Para la gloria y la honra de nuestro Señor. Y mira que el Señor también nos lleva a Lucas, capítulo 6, el versículo 33. Lucas, versículo 6, versículo 33, mira lo que nos dice. Si hacéis bien a los que os has, hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. ¡Uf, qué palabra! Esta, esta, esta palabra, cuando se me daba esta palabra y decía Señor Y eso es lo que vemos hoy en día Los pecadores también hacen bien no, no te conocen, ayudan a otros, les prestan dinero, no sé qué Pero lo que el Señor está diciendo aquí, mis hermanos de Cristianos en la gloria Y lo que dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 33 Nos está diciendo, si hacéis bien a los que hacen os hacen bien ¿Qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Esto cuando el señor, el señor te está diciendo, a veces no es solo brillar, a veces no es solo subirse a un púlpito y decir, yo soy el pastor, el pas, la pastora, o como te llames, o el puesto que tú tengas. No necesariamente que tú tengas, estés en, eh, en un púlpito, o el emple, el, a la posición que el Señor te ha dado sino con tu ejemplo de esa posición que el Señor te ha dado, ese ascenso, que tú le enseñes a las personas a que debemos de ser humildes, a que realmente hagamos, que, que también ayudemos a los demás, a que aprendan a conocer ese Dios de, de, de, vivo, vivo y de poder que nos da esa gracia, nos da esa humildad y que se haga la voluntad de Él para que ellos también puedan brillar como tú has brillado, como tú has ascendido como tu empresa ha emprendido para la gloria y la honra del Señor no eres tú, es el Señor recordemos que el que se lleva los créditos es el Señor y como siempre lo digo y nunca me voy a cansar de decirlo Él es el director Él es el productor Él es el dueño de todo esto uno únicamente es un instrumento que hoy me escogió a mí mañana escoge a otro y ya Muy amados de la gloria entonces es una palabra que nos llega a lo más profundo de nuestros corazones y es por eso que el Señor te hace esa pregunta ¿Tú estás ayudando a brillar a otros? Esa es la pregunta que se está haciendo el Señor hoy En esta, esta, en esta misión de aquí hablando con Jesús Podcast. ¿Estás realmente ayudando a otros que brillen? Como el Señor te está haciendo brillar Que realmente eres esa luz en las tinieblas, Esa sal en el mundo lo, realmente lo eres lo estás haciendo en el nombre poderoso eso es su nombre si lo estás haciendo gloria a Dios mis hermanos te felicito porque mira que la misma palabra nos dice mira que en filipenses mira lo que nos dice en filipenses en filipenses nos dice hagan todo sin quejarse y sin discutir así serán hijos de Dios sin culpa y sin falta viviendo entre una generación perversa y mala de esa forma brillen, brillarán perdón, entre ellos como, est eh, como estrellas en un mundo de oscuridad. Y estamos en un mundo de oscuridad que estamos brillando. Pero ahí vemos muchas personas que se están apagando porque están regresando en el mundo. O quieren acomodar un cristianismo para acomodarse al mundo, tener un pie en el mundo y tener un pie en, eh, en lo de Dios. Entonces, la misma palabra, el mismo Señor dice, eres tibio o caliente. Eh, perdón, eres frío o caliente. El Señor no le dijo, eh, si, si eres tibio, ya sabes lo que pasa. Entonces, el Señor que realmente quieres, quiere que haya una generación, quiere que hay realmente un pueblo que realmente esté ayudando a otros. Hace afligido, hace hambriento, de ese evangelio Que a la gente le cuesta eh, Les cuesta realmente ayudar a los demás Hay una envidia Hay unos celos Unos ya van aquí Y porque el otro va a subir un poquito No lo dejan Y se quedaron ahí y porque el otro quiere subir más, no, lo, no él quiere que el otro esté abajo y el otro se va a quedar. No, yo me, ya me conformé ahí. No, mi hermano. Brilla para que también tú puedes ay ayudar a que otros brillen. Como esas estrellas que estamos en este mundo. Un mundo de maldad, un mundo de oscuridad, que realmente el Señor quiere, que realmente marquemos la diferencia. ¿Tú estás marcando la diferencia? ¿Estás usando las herramientas que el Señor te ha dado para que tú entiendas que el Señor te ha traído con un propósito en este mundo? ¿Lo estás haciendo? Y si lo estás haciendo, ¡Gloria a Dios! Y si no, llegó un momento de mirarte al espejo y decir en qué estoy fallando. Y decirle Señor, comienza un proceso conmigo. Porque Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios maravilloso que quiere, cada, uh, quiere hacer cosas maravillosas en tu vida. En mi vida. Y es por eso que el Señor también nos lleva a mis hermanos de Cristianos en la Gloria. Aquí hablando con Jesús Podcast por porque estamos en la Gloria Radio, por Facebook, en YouTube. En el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 16, el Señor nos dice... En esta hermosa emisión. así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Te lo repito porque me encanta esta palabra. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El mismo evangelio te está diciendo Glorifica al Padre Glorifícalo Y brilla Brilla para que tú puedas ayudar a Esos otros te vean y también quieran Anhelar lo que tú tienes Que es aquí en Cristo Jesús en tu vida Y que tienes al Espíritu Santo En ti Que lo anhelen Con toda tu alma Con todo tu corazón Amarás de Padre ama Padre y le agradecerás por haberlo conocido. En el nombre del Poderoso Jesucristo. Porque si conocemos a, al Hijo, conocemos al Padre. Mediante a su Santo Espíritu. Maravilloso. Maravillosa palabra, mis hermanos, que en la gloria. Y es una palabra que el Señor cada día, esta palabra, me la había dado hace como un mes y medio. como siempre lo comparto con cada, uno, con cada uno de vosotros, yo espero hasta que el Señor me diga. Las palabras que me da, ¿a qué momento compartirlas? ¿A qué momento hablarlas? Y yo sé que muchas personas van a recibir esta palabra. Muchas personas van a recibir este mensaje para darle la gloria y la honra al Señor. Desde aquí vas a comenzar a brillar no únicamente tú mismo, vas a comenzar a ayudar a otros. No te conviertas en una persona religiosa. Sino que el Señor te está dando la sabiduría de decir cómo llegar a esas personas, cómo hablarle a esas personas, cómo ayudarles para que ellos también brillen y para que ellos digan desde que conocí a esta persona, o hace mucho tiempo le pedí al, al Señor que me hablara y por medio de esta persona lo usó como instrumento o la usó como instrumento para que para que lo conociera. O usó esta, este momento para que realmente lo conociera. Comienza a leer la palabra. Como has invertido en un celular, como has invertido en muchas cosas, invierte en una Biblia. Comienza a instruirte. Comienza a orar. Comienza a hablar con el Padre. Y ya hemos hecho emisiones de la oración. Las puedes ver, buscarlas. Y vas a ver que el Señor te está hablando por muchas personas. Pero otra cosa es que tú estás haciendo caso omiso a esas palabras. Ayuda a las demás personas y la regla de oro como lo dice en la palabra si quieres que te traten bien trata a los demás como quieres que tú seas tratado ¿para qué? para que en el mañana cuando tú tengas esa edad tú digas como traté a esas personas ahora hoy me tratan lo mismo con amor, con bondad, porque, los, porque algún día estaba brillando y seguí brillando esas personas conocieron otras personas y llegaron a otras personas y hubo un mundo más lleno de más personas que brillaban. Pero algunos pocos no quisieron brillar en lo que quiere el Señor, en cada una de nuestras vidas. Que brillemos en el nombre poderoso de su Hijo Jesucristo. Hermosa palabra que nos trae el Señor, mis hermanos. Y siempre dándole la gloria y la honra al Señor. Una vez más, el tema de esta misión es a veces no es solo brillar también es ayudar a alguien para poder brillar juntos que esa relación matrimonial no es de uno para allá y otro para acá es de dos pero es solo una sola carne que brillen en un solo espíritu que hay amor cada día aprendemos cada, ay, cosas hermosas precisamente esta semana hablé con alguien y me dijo, yo le pregunté, eh, que cuánto llevaba de casada? Y esta persona me dice, eh, estoy, me dijo como aproximadamente 65, 70 años de casados. Se casaron, se casaron muy jovencitos. Y yo, wow. Ya se ven pocos matrimonios así, sí. sí. Ya me dice, pasé procesos, hemos pasado procesos los dos pero lo quiero mucho, me decía. Tenemos nuestros caracteres, pero ahí en ese momento me hacía entender que ella brillaba o él brillaba para que los dos brillaran. Y se estaban llevando del uno al otro para cambiar caracteres, para cambiar muchas cosas. Y ser un hogar de casi 60, 60 y algo, 70 años de casados. Fácil, no. Aquí no es de cambiar personas, aquí no es de moldearnos, de moldearnos como personas. ¿Y quién es, quién, hace ese, quién es el que moldea todo? ¿Quién es esa persona? Nuestro gran yo soy. Ese alfarero Que cada día hay una grieta. Bueno, pues vamos a construir esta parte. Es lo que quiere el Señor con cada uno de nosotros. Estemos con gripe, estemos perdiendo la voz, lo que sea, pero digo, Señor, dando tu palabra, Señor, es un aliciente para mi alma. Es esa, como esa medicina o, o esa pastillita que tú tomas para ese dolor de cabeza, al dar las velas nuevas, es un aliciente, un, un, algo relajante. Que dice, Señor, estoy haciendo lo máximo para ti, porque tú has hecho mucho más que un máximo. Porque quiero no únicamente yo brillar, sino quiero que muchas almas brillen para ti, Señor. Y que muchas ovejas, como te lo digo, Señor, se están perdiendo. Y el Señor me responde: No son tus ovejas, son mis ovejas. Y llegará el momento de cada una de ellas que me van a rendir cuentas. Y van a ser en cada momento. Ellas brillarán. Y las que no quieren serán cabritas. Y las cabritas me renderán cuentas. Mis hermanos que estamos en la gloria. Qué hermosa palabra que nos está diciendo el Señor. Mira que en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12, nos dice. Jesús les habló otra vez diciendo, Yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida Tú, nosotros seguimos el camino de la verdad y la vida que es Jesucristo y lo reconocemos como nuestro Señor lo reconoces como tu Señor que dice la palabra no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida Tendrá una vida eterna, tranquilo como dice, sin lágrimas, sin sufrimiento y estar con el creador de creadores con ese Dios vivo y de poder, y agradeciéndole a su Hijo que dio su vida por cada uno de nosotros. El anhelo de cada persona es que no únicamente a nosotros, sino a nuestros familiares, nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestros vecinos, sean convertidos al Señor. Pero como lo hemos hablado, esto es una decisión y esto es una salvación individual. Se puede hablar, pero el que quiere, quiere. El que no quiere, el Señor no lo obliga entonces mis hermanos de cristianos en la gloria aquí hablando con Jesús el Señor siempre glorificándose siempre de modale la gloria la honra y el poder porque Él es maravilloso Él es hermoso y nunca debes de cansarte de ser esa luz en las tinieblas esa sal en el mundo que, que tú como siendo esa sal poniendo esa sazón en el lugar Podrás ver las cosas más tremendas, pero que cuando el Señor te saque de ahí, dice, te lo y te vuelvo a repetirlo, diga había o hay o había algo especial en esa persona, y que esas personas cuando se miren al espejo, ¿por qué soy tan diferente a esa persona? Cuando yo estaba al pie de esa persona había paz, había tranquilidad. Pero cuando me alejaba de esa persona, como que no, no había... La vida no tenía sentido. Pero eras tú cumpliendo la tarea, dejando esa semilla, dejando esa semilla y que el Señor va a comenzar a obrar en esa persona. En es el nombre del Poderoso Jesucristo maravilloso eres, poderoso eres Señor un tema maravilloso un tema que el Señor nos pone y una vez más ha titulado a veces no es solo brillar también es ayudar a alguien para que pueda brillar vamos a brillar juntos tú has ayudado a alguien en este ya 2013 2023 perdón perdón, porque qué me regresé en 2013? no sé por qué <ríe> En este, lo que llamamos de 2023, ¿has ayudado a brillar o ya estás buscando a alguien para que el Señor te ha puesto, para que esa persona también la, tú la ayudes espiritual, de pronto si tiene la posibilidad económicamente, para que brille, para que de esa parte de pronto tenga droga, droga, adicción, droga, eh, cualquier tipo de droga, eh, tenga un vicio o... Oh, o espiritualmente está mal el Señor te ha llevado a un nivel que te está diciendo bueno te ha llevado a este nivel para que ayudas a estas personas para que las buenas de renunciados tú quieres más se te demanda más entonces mis hermanos cristianos en la gloria ya para ir terminando esta misión de hablar con Jesús pues, el Señor nos trae una palabra en Isaías capítulo 60 Versículo 1 Isaías capítulo 60 versículo 1 Y el Señor A través de ese profeta Isaías Nos dice Levántate Resplandece Porque ha llegado a tu luz Y la gloria del Señor Ha amanecido Sobre ti Cada mañana Que tú abres los ojos Cada momento que el Señor Te dé la oportunidad de hablar, de estar, de compartir con no sé con quién. El Señor te está diciendo: Levántate y resplandece. Sé diferente, comportate diferente. Brilla y ayuda a otro para que pueda brillar y me pueda conocer. Porque mucha gente hoy en el mundo cristiano o en el pueblo cristiano, está, ellos mismos están haciendo piedra en el zapato para que. Otros conozcan de Cristo Ya porque llevan unos meses en la iglesia Prácticamente Ya se creen mejor que Cristo Se creen mejor dicho Los santos Más que un Pedro, más que un Pablo O porque ya se subieron a un púlpito, Mejor dicho ya nadie los puede bajar de ahí Y sí, el Señor Sube reyes y quita reyes. Y esto no únicamente en la, parte en la parte espiritual, sino también en la parte de nuestros gobiernos. Lo vemos. Vemos hoy que muchos gobernantes quieren, gober quieren brillar únicamente ellos. Y ellos nomás. Y ellos nomás, pero no quieren dejar brillar a otros. Con una mentalidad fresca. Con nuevas ideas únicamente quiere a un niño brillar y por eso desafortunadamente ¿quién es, ¿quiénes son los que lo eligen? el pueblo y el pueblo es lo que elige. después se quejan que por qué no sé se... tú lo dijiste, sí cállate fue pues lo que tú le dijiste no había más entonces debí, debiste hacer otra cosa para que esa persona no lo no quedara pero desafortunadamente lo que elige y el Señor respeta las decisiones de nosotros. Si tú estás quejando de lo que dijiste, debiste de pensarlo antes, debiste de orar al Señor y decirle, Señor, dame la sabiduría, dame el entendimiento para poder saber si esta persona realmente necesita ir al poder para que tu pueblo sea edificado, no para que tu pueblo sea destruido. Vemos gobiernos hoy en día que los pueblos están escogiendo hombres para destruir al pueblo de Dios. Hoy vemos canales de televisión, mis hermanos, que igual de que nuestros hijos brillen, sean tinieblas, se apaguen. Y no se está cumpliendo lo que dice Isaías. Capítulo 60, versículo 1 Levántate resplandece porque ha llegado tu luz Te dice el Señor, toma esta palabra Y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti Yo tomo esta palabra, no únicamente para mí, sino para mí Para mi hogar, para mi esposa, para mis hijos Para mi familia, para nuestras familias en el nombre de Jesús Para nuestros compañeros de trabajo Para las personas que pasan alrededor de nosotros yo Envío esa palabra para ellos también. Para nuestros gobernantes. Dicen hablar de Dios. Pero no conoces a ese Dios vivo de poder. Si realmente conocieran a ese Dios vivo de poder, tomarían decisiones sabias. En el nombre del poderoso de Jesucristo. Hermoso eres, maravilloso eres, Señor. Nuestras almas te alaban, te glorifican, amado Padre Celestial. Este momento, Señor. Yo te quiero pedir, Señor, por esta Colombia querida, te quiero pedir por este, estos gobiernos, Señor, que están tomando decisiones, Dios mío, que uno puede pensar, ¿realmente tú estás ahí? Sabemos, Señor, que tú respetas las decisiones de cada uno de nosotros, te pedimos por las familias colombianas por los niños, por los jóvenes, amado Señor. Te pedimos que esta sociedad colombiana realmente brille y que haga brillar a otras naciones con nuestro ejemplo. Te pido, Padre Celestial, que la gente pague el transporte y se quejan que el servicio público es malo. ¿Cómo un servicio público, Señor, va a poder sobrevivir si la gente no paga? Porque el que quiera comer necesita trabajar pero muchas, gente, muchas personas se quejan Señor de lo que escogieron de las personas que las tienen representan, los representantes en sus gobiernos amado Señor Padre Celestial yo te pido que cada uno de mis hermanos de mis hermanas que nos escuchan que nos ven Señor en el nombre poderoso de Jesucristo Señor sean brillando y que su testimonio va a decir mucho más de lo que ellos hablan Padre Celestial Padre de la Gloria te pido Padre Celestial por aquellas personas que dicen ya no puedo más no puedo más y el Señor te dice deja de escuchar esa voz esas voces que ya no puedes más porque yo he pagado un precio y está vencido yo lo vencí Tú tienes una victoria en mi Hijo Cristo Jesús, <risa> Santo eres, poderoso eres, Señor. Mi alma te lava y te glorifica. Santo. Santo Padre Celestial. Busca al Señor. Busca su presencia. Busca su presencia hermosa. Es maravilloso. Señores, grande y poderoso, Señor. Grande eres, Padre Celestial. Sentimos tu presencia. Santo, Santo. Y antes de su presencia, Maravilloso, eres grande. Tú eres precioso, Señor. Sentimos tu Santo Espíritu en nosotros, Señor. Perdónanos, amado Señor, si te hemos fallado. Quita toda mentira de nuestros labios, Señor. Toda cosa que nos agrada, Señor. En el nombre de Jesús. Sigue orando, sigue orando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Oh Santo eres, Señor, precioso eres, Padre Celestial, precioso eres, desciende sobre nosotros, desciende, Señor. Oh llama, te alaba, Señor, Padre Celestial, que no, no seamos uno más del montón, Señor. Que podamos ayudar a otras personas a brillar, Señor a conocerte, Señor, a que entiendan, Señor, que tú eres la única salvación, a que tú yo, únicamente eres ese cambio en sus vidas, Señor, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo. Santo, santo, santo eres, Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, Señor, te pedimos por cada uno de mis hermanos, Señor, que brillan Señor Padre Celestial Porque dificultad Señor Por ese desierto que tú lo estás llevando Porque ese desierto Señor Es algo bueno Señor Porque tú estás transformando Señor Y como lo dice no seas, Señor Tú le abras a lo más profundo de sus corazones Padre Celestial Padre la gloria Santo, santo, santo Eres Padre Celestial Eres hermoso Maravilloso Señor no, no te canses de adorarlo. De hablarlo, Porque Él está todo el tiempo contigo. Él está tiendo, todo el tiempo como lo hizo con Israel. Esos 40 años que pasaron por ese desierto. Él no los dejó sin pan, sin comida. Sin techo. Así lo va a hacer contigo. Pero brilla, te dice el Señor. Para que otros brillen también. Ese brillar es tu testimonio. Tu forma de comportarte. Y tu comunión conmigo te dice el Señor. Llena de esto de su, de su presencia en el nombre de Jesucristo. Padre Santo perdónanos Señor. Perdónanos Señor en el nombre de Jesús. Santo, Santo, Santo eres Padre Celestial. Santo, santo eres Mi alma te alaba Señor Precioso eres Padre Celestial Toca a esa persona Señor Que se siente que ya no brilla más Tócala Señor Tócala más Padre Celestial Hoy cada día va a brillar más Va a sentir más De tu presencia Va a comenzar a escroñar tu palabra Y va a decir Conocí a este Dios Vivo y de poder Y reconozco a su Hijo como mi Señor En el nombre poderoso de su nombre Y un poderoso amén Hermoso, hermoso mis hermanos Hermoso sentir su presencia Hermoso es como el Señor nos llena. Dale siempre esa gloria, esa honra y el poder. Dios mediante, nos veremos en otra emisión más. Aquí, en Hablando con Jesús Podcast. Todos los domingos a las 7 de la mañana, hora de Colombia. Bendiciones. Escucha créditos y entrevistas en Hablando con Jesús Podcast.